Hola Libra, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Dios Sabiduría Ancestral. Gracias por estar hoy el día aquí. Bienvenido seas, te envío muchas bendiciones de mi alma a la tuya. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, porque de esa manera nos vas a tener presentes en tu vida cada momento que subamos nuevo contenido. Libra, vámonos a ver qué es lo que tienen para ti hoy los arcángeles. Estos maravillosos seres de luz, contundentes, directos, amorosísimos y sobre todo interesados en que todos despertemos y evolucionemos. Libra, vamos a ponernos en esta disposición para que estos mensajes que estás por recibir sean los mensajes duros y directos a tu alma, claros, concisos. Vamos a ver, las primeras... Seis cartas que estoy sacando Nos hablan del presente Y aquellas eh, resistencias que requieres trabajar Para que en esta eh, Tu guía Del 22 al 31 de octubre Acerca del dinero, los negocios Los emprendimientos Y todo aquello que tiene que ver con la parte económica Empiecen a moverse de manera eh, beneficiosa para ti Ok, entonces las primeras cartas Nos hablan del presente Y esas resistencias que tienes Vamos a ver Muy bien Ok La primera carta de tu presente Nos tenemos Seguir al líder la segunda tienes el desierto seco. La tercera carta tienes el espíritu del lugar. Okay. La siguiente carta que nos habla de tus resistencias tienes la invocación mágica. Un momento más las vamos a clarificar. Tienes el talismán. Oye, vas muy bien, Libra. Vas muy bien. Y ahorita te voy a hablar por qué. Tienes la protección del tesoro A ver Libra Vámonos con estas primeras seis cartas En tu presente Libra Esa capacidad Que tienes de conectar Con la gente De llevar las cosas De manera equilibrada De buscar el punto medio Libra en los negocios Te está Llevando hacia un liderazgo Bastante productivo, bastante bueno Hoy estás con la carta seguir al líder Iniciamos con este presente en el que te dicen A ver Libra, toda esta experiencia que ya tienes Que ya has adquirido en la parte profesional Es un buen momento para que si aún no eres un emprendedor o emprendedora Te lances a desarrollar estas estas nuevas formas que se te están presentando con ideas, diferentes ideas, nuevas ideas a lo largo de tu vida y que han sido muy constantes en estos momentos, Libra. Por ahí pareciera que se acerca contigo la gente para decirte, oye, ¿por qué no lanzas esto? Oye, ¿por qué no haces esto? Eres buenísimo, buenísima para eh, guiar gente, eres buenísimo, buenísima para la parte tecnológica. Entonces, Libra, todos esos mensajes que te han estado llegando, si aún no los has puesto en práctica, es una invitación, esta carta en tu presente es una invitación a aventurarte, a lanzarte por esos nuevos proyectos. Si tú eres un empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora y estás en ese camino, Libra, esta carta te augura muy buen presente Estás en un muy buen momento para dejarte llevar por todas aquellas ideas que te llegan a la mente, que las sientes, que primero las sientes y después ya como que las puedes aterrizar. Es un muy buen momento para que las empieces a poner en tierra. Bájalas, escríbelas, genera planes de acción, eh, revisa qué si sí se puede, qué no se puede, o sea, qué sería lo viable, ¿ok? porque todas estas estas guías que te están llegando, todos estos mensajes son para que incrementes aquellos eh, flujos de efectivo o aquellas fuentes de ingresos que estás teniendo. Ahora, es muy importante comentarte lo siguiente, tienes el desierto seco en este presente, ¿y a qué se refiere? Libra, eres una persona que se adapta de manera fluida a cualquier situación, Okay, en esta capacidad energética que tienes de mantener las cosas equilibradas también tienes una capacidad importantísima de mantenerte como, de, de, de, estás como moldeándote a cada momento, estás siendo resiliente a cada momento y eso te da la pauta para poder estar como en equilibrio. Como si de repente, Libra, has sentido esta parte como de salirte un poquito de, de este rol en el que estás envuelto para observar y entonces poder retomar energía, retomar fuerzas y regresar entonces con una visión de líder, ¿ok? Con una visión de si sí se puede, de vamos a lograrlo juntos. Y aquí es muy importante, Libra, lo que te dicen. Los arcángeles te dicen tienes el espíritu del lugar y te dicen, confía, sigue confiando en nosotros, sigue confiando en la intuición que te estamos mandando diferentes personas y diferentes mensajes para que tú estés seguro, segura del camino que estás tomando. Ahora Libra, es muy importante comentarte, si no estás viviendo en estas... Eh, épocas, ideas, personas que se acercan, que te empoderan, que te empujan a dar siguientes pasos, es porque posiblemente estás vibrando en una energía bajita, en una energía de miedo. Es importante mencionarte, Libra, que todo lo que tú vibras, todo lo que tú sientes, lo vas a ver reflejado allá afuera. Si tú estás sintiendo miedo acerca de la economía, si te estás aventurando a ver esa infinidad de noticias que lo único que hacen es llenar la mente de ideas de esc en escasez, del no se puede, de no hay, pues vas a estar generando esta energía estancada en donde no te vas a querer mover, no porque no quiera tu alma, sino porque tu mente te está diciendo que allá afuera hay peligro. Es importante Libra que si tú estás vibrando desde esa energía hagas una meditación, hables contigo mismo en este encuentro interior y entonces poco a poco vayas cambiando esa energía puesto que de esa manera tú solito, tú solita te estás estancando porque hoy los ángeles están, los arcángeles están diciendo nos vas por buen camino Libra para todos aquellos que están vibrando alto y que están confiando en sí mismos y que se están sintiendo empoderados, empoderadas con esta energía que sale del corazón les están diciendo, sí, van por buen camino Sí, los estamos, a todos nos guían Sin embargo, no todos nos dejamos guiar Entonces, aquellos que se están dejando guiar Están viendo y están recibiendo Todas estas eh, personas Todos estos comentarios de manera positiva Y puede ser, Libra Que en estas energías altas Que se están acercando a ti Llegue una persona que te diga Yo voy, yo voto, yo te apoyo yo estoy dispuesto o dispuesta a que juntos llevemos a cabo estos mensajes, estos proyectos. Y Libra, esta respuesta es un sí. Esta respuesta te dicen los arcángeles que esas personas que están llegando a tu vida, es importante que conectes con ellas, no desde la mente, sino desde el alma, para que sepas qué personas son las que sí están actuando de manera genuina para apoyarte en tus proyectos y con quienes sí quieres trabajar, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito de tus resistencias, Libra. Por un lado tienes la carta la invocación mágica. ¿Y a qué se refiere esto? A conectar con tu alma. De repente te asusta un poquito empezar a sentir... Esta intensidad, esta pasión que de repente pudo haber sido que no la tenías o no la habías experimentado Y puede llegar a asustarte tanto empuje que tienes en estos días de, de avanzar, de ser, de crear de, Y de repente te me puedes sentir un poquito eh, movido Sin embargo hoy te dice, no te resistas a confiar en los en el llamado de tu alma Esta carta representa es justo ese llamado, el alma, déjala salir, déjala que sea creativa Déjala que se comunique contigo Entra en esta comunicación con ella Contigo mismo, contigo misma Para que sepas cuáles son las, las formas más creativas De aplicarte en estos proyectos En esta parte eh, de los negocios Si estás trabajando en una empresa Bueno, te están diciendo A ver Libra, posiblemente la posición en la que hoy te encuentras ¿no? Como en nivel jerárquico de la empresa Puedes llegar a creer que tu, tus ideas, tus propuestas pueden no ser escuchadas. Sin embargo, te dicen, esta semana agárrate, Libra, que estamos con todo contigo para que brilles. Entonces te dicen, no le tengas miedo a estos mensajes que te estamos mandando en tu alma, a estas intuiciones, a esta pasión que estás sintiendo por actuar. No temas, sigue escuchándola, no te resistas, puesto que sabes, <coughs> con esta carta... Con esta carta, el talismán. Te dicen que vas por buen camino. No dudes que sí es el camino correcto, porque se te están abriendo las puertas y son puertas que no imaginabas que se abrirían. Es importante también, Libra, que te des la oportunidad de conocer nuevas personas. Y me refiero no nada más a, a las personas que estén eh, relacionadas con el giro en el que te encuentras, sino que seas como más... Que haya más variedad en tu círculo eh, Aventúrate a conocer nuevos lugares Aventúrate a hablar de temas diferentes O a conocer de temas diferentes Que las personas conocen Que otras personas conocen Te dicen hoy que es importante Que no solo te enfoques en tu giro Es decir, si eres contador No solo te enfoques en, en el cargo y en el abono no O en la parte financiera No, te dicen, ok Eres un contador, eres una contadora, pero allá afuera hay una infinidad de personas que te pueden sumar en conocimientos, en conocimientos generales, conocimientos que puedes aplicar a eso en lo que tú te estás desarrollando. Es importante Libra que no te nos eh, escondas, ¿ok? De repente tienes esa resistencia a conocer gente y Libra eres una energía muy sociable, se te da por naturaleza Entonces sigue con esa, con esa energía, sigue conociendo gente diferente Y eso te va a expandir aún más esta, estos deseos, estas ideas que te están llegando Finalmente en estas resistencias también nos hablan De que la protección del tesoro en resistencias acerca de la parte económica es A ver, liebre. La abundancia ya está la abundancia es para todos. Es importante que esta energía del dinero, esta energía económica, no trates de retenerla. Como te decían hace ratito, si tú te nos vas a escuchar noticias que en realidad lo único que hacen es llevar a la humanidad a guardarse en una cajita y no actuar, si tú te metes en esa cajita... Lo único que vas a hacer es también estancar tu flujo económico. No te resistas a escuchar a tu alma porque a través de los deseos de tu alma y estas ideas que te están mandando se van a dar diferentes formas de flujo de efectivo suelta un poquito esta necesidad o esta avaricia en donde como estoy escuchando allá afuera que no hay entonces guardo todo lo que pueda y ahí lo retengo porque no sé qué va a pasar en un momento dado no, te dicen, a ver Libra es un buen momento de empezar a trabajar en tus finanzas te invitan sí a tomar algunos cursos para que puedas aprender a... a posiblemente a invertir en nuevas ideas te invitan a tomar cursos de autoconocimiento en finanzas ok como para ponerle ese orden si sí, puede ser que seas muy ordenado libra sin embargo a veces en ese orden en, caes en miedo de, de, de soltar este este recurso que te puede llevar a muchas más cosas entonces es muy importante que tomes algunos cursos que tengan que ver mucho con las finanzas, con las inversiones, con nuevos proyectos, cómo invertir, dónde invertir, ok, para que tú solito vayas expandiendo esta riqueza, esta abundancia. Ahora también te recuerdan, todos los recursos económicos que te estamos mandando, que estás recibiendo, no son solo para ti, no son solo para que los mantengas resguardados. Son únicamente el medio para que tú puedas expandirte en conciencia, puedas generar ideas que beneficien a los demás. Y entonces, a través de ese servicio y ese beneficio, tú recibas aún más abundancia para que cumplas ese ciclo infinito de, de la abundancia, justamente. Sigues siendo resiliente. En esta vida eres una persona que se adapta bastante bien a las circunstancias. Bastante, bastante bien Sin embargo, no te nos vayas a través del miedo Ahora, vamos a ver qué es lo que te dicen en estos momentos Para que estas resistencias puedan ser liberadas en estos días Las trabajes, las vayas trabajando Y veas cómo se van acomodando esas, eh, esas, esas piezas del rompecabezas Esos engranes vayan agarrando su forma, su lugar Ok, mira, qué bonito, qué bonito lo que te están diciendo en estos momentos. A ver, ¿cómo es que esas resistencias, cómo requieres trabajar para que esas resistencias poco a poco se disuelvan? Primero, tienes la congelación, la carta a la congelación y en esta parte del dinero nos dicen, es un muy buen momento. Para que hagas una pausa en tu vida Y esa pausa se refiere a toda la lluvia mental que, que de repente te está moviendo Haz una pausa Tómate Uno, dos, tres días los que tú decidas Para conectar contigo mismo, contigo misma Para que escuches Y fíjate, fíjate muy bien cómo se acomodaron estas cartas Esta carta te hablaba de la resistencia a escuchar a tu alma Ok y de repente esa resistencia se refleja en puros pensamientos que no te dan nada, no te suman. Y se acomoda con esta carta encima que te dice, a ver, para, para un momento de todas estas, menta todas estas ideas mentales. Del no se puede, del no hay, del qué va a pasar. Detente, conecta con tu alma. Porque de esta manera en la que tú conectes con tu alma, te vas a dar cuenta Fíjate qué bonito te están acomodando estas cartas, te vas a dar cuenta del potencial que tienes, del potencial creativo que tiene tu alma, tú ya tienes el mundo en, las, en tus manos, lo único que hace falta es que te la creas Libra, y te lo dicen porque en esta resistencia que tienes por acá, de seguir tu camino y de creer en ti, te dicen, mira, tienes la fuerza interior, tienes el poder, tienes la capacidad de seguir los verdaderos deseos de tu alma y dejarte guiar, hacia esta abundancia es muy importante que recuerdes esa fuerza y con esta congelación, con esta pausa que te piden hacer de todas esas ideas mentales que se surgen tú vas a descubrir, te vas a sentir más empoderado aún y al sentir este poder, al sentir esta pasión que Libra es común en ti te vas a dar cuenta que siempre has estado en casa Hoy te aparece boca abajo porque tienes la duda de si estar o no en el lugar correcto, de si voy, voy bien o me regreso, lo hago o no lo hago, quiero irme a mi casa o quiero irme a la aventura de la vida. Y hoy te dicen con esta carta del hogar invertido, te dicen, siempre estás en casa libra, no te has ido y nunca te irás puesto que el mundo es tu casa vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, siempre estamos contigo y siempre estás en casa, lo único que haces al moverte a lo largo y a lo redondo del mundo es visitar cada espacio de tu casa, sin embargo recuerda que la principal casa es ahí donde tu corazón se encuentra, una vez que conectes con este corazón que conectes con esta alma te sentirás tan en paz y tan en certeza de quién eres Que no vas a dudar para nada acerca de los pasos que requieres seguir Libra, finalmente en esta guía del dinero y la abundancia para ti Los ángeles quieren darte un mensaje final Y este es Cobrar vida, mira qué bonito cobrar vida y en este momento te dicen Libra esta chispa divina que cada uno de los seres humanos tiene en su interior es importante que nos permitas entrar en ella para que nos sientas y para que tengas claridad sobre todos aquellos mensajes que a partir del día de hoy queremos enviarte que ya te hemos enviado y que por esa resistencia a escuchar a tu alma no hemos podido comunicarte. Permítenos esta apertura puesto que estamos interesados con un amor genuino en que tú te expandas en esta abundancia que es, que es digna de cada uno de los seres humanos en este planeta. Libra, muchas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y nos vemos en tu siguiente video. Muchas gracias.